Mis amados, buenas noches, Dios les bendiga. Adiós la gloria y adiós la honra que por segunda vez en este día podemos estar delante de vuestros hogares con el mensaje profético de los últimos días. Esperamos que todos estén bien. Aquí estamos para ponernos en las manos del Espíritu Santo en el poder del Evangelio. Estamos conscientes que en esta mañana los gallos nos acompañaron y ahora por la noche nos acompañan los coquí. Ya usted los está oyendo, que es la compañía que nos están haciendo. Esperamos que además de los coquí pueda aparecer un pueblo que tenga hambre y sed de la palabra del evangelio como está escrito. Ponga mucha atención estamos trabajando estamos trabajando intensamente en descubrir en descubrir la condenación la condenación que en este momento gira alrededor del cuerpo de cristo eso es lo que en este momento estamos trabajando como en el cuerpo de Cristo, en este momento histórico, una multitud de millones de millones pasan a condenación y unos pocos pasan a salvación. Así que por favor ponga mucha, mucha atención. Repito, ponga mucha, mucha atención. Porque a usted le conviene estar dentro del grupo pequeño, los pocos, que van a ser levantados vivos para el reino de los cielos. Y huir, y huir a toda carrera de los muchos que están en el cuerpo de Cristo, que van camino a la condenación y nadie se lo quiere decir. Todo el mundo, en el cuerpo de Cristo, mucho chijí, mucho chija, me voy con él, me voy con él, pero nadie quiere enseñar la exigencia del Evangelio para aquellos que pretenden alcanzar la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. En esa salvación... En esa salvación es que estamos trabajando la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero nos humillamos en la presencia de Dios, suplicándole al Espíritu Santo que tome dominio, tome control desde el principio hasta el final de la programación de momentos proféticos, ve que en este momento entra al mundo entero. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendición, privilegio que nos has concedido en esta noche por segunda vez estar en medio del pueblo. Aquí están los hogares, aquí están los hogares que están en sintonía que están enlazando, encadenando con la programación de momentos proféticos. Te lo suplico, Padre mío, abre los ojos de su entendimiento. Abre los ojos de su entendimiento porque es de la única manera que podrán escapar de las terribles cosas que vienen de camino. En tus manos me deposito, sea atado, todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo lo ato, lo declaro inoperante, lo echo fuera de mi hogar, fuera de mi hogar, lo echo fuera de los hogares que están alrededor del planeta Tierra, porque en esta hora tu santo y bello Espíritu va a ministrar conforme al poder del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Ponga mucha, pero que mucha atención. El peligro, repito, el peligro, subrayo, el peligro en este momento no está en el centro espiritista. El peligro no está en la santería, no está en la idolatría. El evangelio me informa, ojalá que no me hayas conocido. Está oyendo, el Evangelio informa, ojalá fuese frío. Repito, ojalá fuese frío. Pero dice con toda claridad, pero tú estás en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo hay dos temperaturas. En el cuerpo de Cristo hay dos temperaturas. Los que van a subir a la temperatura caliente. Y los que van a permanecer en la temperatura tibia. Nosotros, en este momento, en este momento, mire lo que va a decir, en este momento, todo el cuerpo de Cristo está en temperatura tibia. Todo el cuerpo de Cristo tiene temperatura caliente, todo el cuerpo de Cristo tiene temperatura fría, al combinar Ambas temperaturas, sale la temperatura donde el pueblo tiene que entender con toda claridad, temperatura tibia. ¿Por qué? Yo, Pastor Riva, yo, Pastor Riva, quiero, anhelo y deseo salir, salir de toda temperatura fría de mi vida de toda temperatura fría de mi vida. Temperatura fría significa de el mundo. Temperatura fría significa el mundo donde ciertamente todavía, todavía no, no, no hemos ido en pos de la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero es la salvación que van a alcanzar los que suben a la temperatura caliente. Por eso es que en este momento histórico yo tengo que descubrir, yo tengo que descubrir yo tengo que descubrir todo aquello, todo aquello que pertenece al mundo en mi vida. Porque el mundo es temperatura fría, el cuerpo de Cristo es temperatura caliente y cuando en el cuerpo de Cristo se quiere vivir conforme al mundo, entonces viene la temperatura tibia. Nosotros, todos, repito, todos en el cuerpo de Cristo, tenemos caliente y fría. Entonces, yo tengo que escudriñar el Evangelio para que todo lo que el Evangelio catalogue como temperatura fría en mi vida sea echada fuera. Por eso es que estamos... Trabajando, repito. Por eso es que estamos trabajando en este momento. <coughs> Perdón. Trabajando en este momento para descubrir. Para descubrir todo aquello. <coughs> Perdón. Todo aquello que apeste a mundo en nuestras vidas, todo aquello que apeste a mundo en nuestras vidas, tiene que entender con toda claridad. Hay que ponerlo en prioridad para ser echado fuera, para ser echado fuera. Damos la gloria a Dios y damos la honra al Señor que podemos tener con nosotros al Evangelio. Repito, podemos tener con nosotros al Evangelio. Y el Evangelio. Y el Evangelio del ajebatamiento. Y el Evangelio del ajebatamiento vivo. Se va a encargar de identificar en nuestras vidas las áreas, las áreas en nuestras vidas que todavía están bajo el control mundano. <coughs> Perdón. Ahora, <coughs> ahora. Vamos a sumergirnos en las páginas del Evangelio. Repito, en las páginas del Evangelio. Porque, escuche, por favor, ya nos sumergimos en las páginas del Evangelio para lograr la salvación que tenemos gratuita. El regalo. Repito, el regalo que Dios Padre, que Dios Hijo, que Dios Espíritu Santo, le regaló a la humanidad. Esa salvación, esa salvación era para cuando yo fuera a enfrentarme a la muerte, a la muerte, pudiera conocer... Y pudiera entender que ya esa salvación fue un regalo. Que esa salvación fue un regalo. Esa salvación fue un regalo para todos los muertos en Cristo. Para todos los muertos en Cristo. Para todos los muertos en cristo pero pero entonces descubrimos que hay una salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero para los vivos para los vivos por eso es que en este momento por eso es que en este momento la diferencia entre una salvación y la otra tenemos que entender que el regalo la salvación por gracia es para colocarme en el cuerpo de Cristo. Es para colocarme en el cuerpo de Cristo. Por gracia. Sois salvos. Y estoy preparado. Para enfrentarme a la muerte. Repito. Estoy preparado para enfrentarme a la muerte. Porque no voy a la muerte. A enfrentarme a la muerte por lo que yo hice. Sino por lo que hizo. Jesús. En la cruz del Calvario. Pero esa salvación. No me sirve. Para enfrentarme. Para enfrentarme ajebatamiento vivo pero esa salvación no me sirve para ajebatamiento vivo ajebatamiento vivo hay una salvación aparte que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero esa salvación amados míos es la que va a producir Oiga bien, la salvación por gracia. La salvación por gracia. La salvación por gracia. Por gracia soy salvo. Esa salvación por gracia produce, produce, produce los invitados a las bodas del Cordero. Esa salvación por gracia soy salvo produce la salvación para los invitados a las bodas del Cordero. Pero la salvación, pero la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, es la salvación para seleccionar quién en el cuerpo de Cristo quiere subir a la estatura del varón perfecto, para poder casarse con el varón perfecto, Jesucristo. Ahora, el pueblo tiene que entender con toda claridad, amado, no hay acepción de personas. Y esta salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero es la salvación que saca a la luz Quién en el cuerpo de Cristo vivo? Quién en el cuerpo de Cristo vivo? Quién en el cuerpo de Cristo vivo? Va, va a subir a la estatura del varón perfecto para traer, para traer las bodas del cordero, para lograr el pueblo que se va a constituir en esposa del Cordero. De tal manera, de tal manera, que ese pueblo, dice el Evangelio, dice el Evangelio, que ese pueblo que va a subir a la estatura del varón perfecto y que se va a constituir en esposa del Cordero, se va a sentar en el mismo trono que está sentado Jesucristo. Por eso es que estamos en este momento dando la buena batalla de la fe porque en este momento histórico hermanos míos, en este momento histórico la vida y la muerte coquetea al cuerpo de cristo la salvación y la condenación coquetea al cuerpo de cristo la vida eterna y la condenación eterna coquetea al cuerpo de Cristo. El ajebatamiento y el vómito conquetea al cuerpo de Cristo. Y el pueblo tiene que entender con toda claridad, amado mío. Y el pueblo tiene que entender con toda claridad. Que ahora es que viene, no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y nosotros, y nosotros, estamos sacando a la luz. Y nosotros sacando, estamos sacando a la luz la condición en que está el cuerpo de Cristo. Y estamos tratando y estamos luchando desesperadamente para que el cuerpo de Cristo reaccione, recapacite que la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero para lograr la esposa del cordero es la salvación, es la salvación por lo que yo tengo que hacer. Si lo que yo tengo que hacer no aparece, amado mío, perdóneme, pero el cuerpo de Cristo que no entre en el plan de salvación en este momento para poder convertirse en esposa del cordero, se tendrá entonces que convertir en el vómito. Nosotros estamos luchando desesperadamente y esta mañana comenzamos, repito, y esta mañana comenzamos a ilustrarle, a ilustrarle al cuerpo de Cristo la tremenda pelea, la tremenda batalla que en este momento existe en el cuerpo de Cristo. ¿De qué usted habla, pastor? Estoy hablando de Gálatas. De Gálatas, estoy hablando de Gálatas, estoy hablando del capítulo 5, estoy hablando del verso 16 en adelante. Hermano, ponga mucha atención, ponga mucha atención. Digo pues, andad en el Espíritu Santo. El pueblo está entendiendo. El pueblo está entendiendo. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es para que se manifiesten los dones. Es para que se manifiesten los dones del Espíritu sobre mi vida. Y el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo. Clama al Espíritu Santo para que los dones de, de, del Espíritu se manifiesten. El don de lengua, eh, los lo, lo, lo diferentes dones. Pero, hermano, pero, cuando el cuerpo de Cristo va a entender la misión que tiene el Espíritu Santo, para el momento del ajebatamiento. O sea, ¿cuándo, cuándo el cuerpo de Cristo va a entender la misión que tiene el Espíritu Santo para el momento del ajebatamiento? El pueblo va a perecer por la falta del conocimiento. Oiga, andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos, los deseos de la carne. ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a entender? Que me voy, que me voy, que me voy con él vivo, porque yo me quiero ir vivo con él. Que me quedo, que me quedo, que me quedo vivo, vivo, vivo, vivo. Porque yo quise satisfacer los deseos de mi carne y no del Espíritu Santo. Por eso es que en este momento histórico, por eso es que en este momento histórico, el pueblo que no logra entender la misión, la misión que tiene el Espíritu Santo ahora. ¿Cuándo es ahora? Cuando estamos viendo con toda claridad las siete profecías simultáneas, simultáneas, las pestes a nivel mundial lleva millones de seres humanos muertos en muertes por la peste que está atacando al planeta tierra a Sodom y gomoja a nivel mundial como nunca antes en la historia el calentamiento global a nivel mundial los polos desguitiéndose oiga oh terremotos en diferentes lugares a nivel mundial los engañadores en el cuerpo de Cristo a nivel mundial. El hambre en el cuerpo de Cristo, en el planeta Tierra, a nivel mundial. <coughs> el sueño del cuerpo de Cristo. El avivamiento de la sobra de la carne a nivel mundial. Por eso es que dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Porque yo tengo que saberlo, yo tengo que verlo, yo tengo que oírlo, yo tengo que entenderlo para que haya una reacción en mi vida. Porque en el momento en que yo vea, yo oiga y yo entienda que mis días están contados sobre la paz de la tierra, empieza la preocupación. Repito, empieza la preocupación de cómo el mal que está en mí ha logrado, ha logrado que este cuerpo, que esta alma y este, este cuerpo y esta alma estén contaminado con el poder del mal. Gracias a Adán y a Eva. Pero gracias a Jesús, repito, pero gracias a Jesús que demostró como ser humano, como ser humano, que se enfrentó a la tentación, fue tentado en todo, en qué falló, en nada. Y dio el mensaje, por cuanto yo he vencido, ustedes también vencerán. Quiere Desea, anhela, vencer. Entonces, oiga, el Espíritu Santo viene a juzgar las intenciones de tu corazón. Las intenciones tuyas tienes que entender con toda claridad. Son las que van a mover. La mano de Dios para perfeccionarte o la mano de Dios para condenarte. Porque las intenciones de tu corazón son las que Dios va a honrar. Son las que Dios va a honrar por medio del Espíritu Santo que está en tu corazón. Ahora, ahora es que viene la obra maestra. Repito, ahora es que viene la máxima gloria espiritual. Ahora es que viene, ahora es que viene subir a la estatura del varón perfecto. Y los que suban a la estatura del varón perfecto se casarán con el varón perfecto, porque el varón perfecto no se va a casar con nadie imperfecto. Este es el momento más difícil jamás he existido, porque el pueblo tiene que entender con toda claridad. Oiga, digo pues, andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne entonces por eso es que en este momento nosotros tenemos que entender con toda claridad no es que dios lo dejó cuando vino el arrebatamiento vivo no es que dios lo dejó es que él quiso quedarse no es que Dios lo dejó, es que él quiso quedarse, porque no quiso entender, porque no quiso entender que tenía la responsabilidad de suplicarle, suplicarle al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, que procediera a darle muerte, a las obras de la carne y en este momento histórico y en este momento histórico el pueblo tiene que entender con toda claridad Dios no hace acepción de personas lo que el hombre sembrare es lo que va a cosechar el que siembra de la carne de la carne se dará corrupción, porque la carne es donde está, repito, la carne es donde está el departamento de Satanás en la vida de cada creyente que está en el cuerpo de Cristo. Esto fue exactamente lo que el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo, habló y enseñó en Romanos, en el capítulo 7. Oiga, oiga, yo sé y yo sé y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Perdóneme, hermano. No está hablando de espiritista. No está hablando de santero. Está hablando al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que entender que nosotros, los habitantes del cuerpo de Cristo, que fuimos salvos con el regalo, con la salvación que nos regalaron, y al regalarnos la salvación nos incorporaron al cuerpo de Cristo. Nos llevamos al cuerpo de Cristo. Nos llevamos al cuerpo de Cristo. Todo el programa del mal, del diablo en mi vida. Ay, Dios mío. Es cuando entonces, es cuando entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que entender ¿Qué hora es en el reino de los cielos? Porque es la hora, porque es la hora, porque es la hora donde cada creyente, repito, donde cada creyente haciendo uso del Espíritu Santo va a meterle mano al mal que está en tu carne. Ahora escuche, por favor. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. ¿Está oyendo? Ahora escuche. Y el del Espíritu Santo es contra el la carne, estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiera. escucha ahora, por favor. La pelea, la batalla, ahora, ahora, no es para ganar almas. Porque dice, ojalá fuese frío, inconverso, en este momento histórico. Pero tú no eres frío ni caliente, sino que estás en el cuerpo de Cristo, sino que estás en el cuerpo de Cristo, satisfaciendo los deseos de tu carne. Pastor, pero cómo te dice, hermano, perdóneme, pero alguien tiene que hablar, alguien tiene que hablar. Oiga bien, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo y el del Espíritu Santo es contra la carne. Estos se oponen entre sí, en otras palabras. No piense que el Espíritu Santo te va a cuadrar con un gustito de tu carne. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Ahora comienza, ahora comienza, ahora comienza la gran batalla. Repito, ahora comienza la gran batalla. ¿La gran batalla de qué, pastor? En el cuerpo de Cristo. ¿Quién en el cuerpo de Cristo está de acuerdo con? Con las obras de la carne, quien en el cuerpo de Cristo está en contra y a favor de la obra del Espíritu Santo. Por eso es que en este momento, oiga, por eso es que en este momento el Evangelio identifica, el Evangelio identifica las obras de de la carne específicamente, no generalmente, para que cada miembro del cuerpo de Cristo, para que cada miembro del cuerpo de Cristo entienda, conozca, sepa con, contra quién tiene que pelear. Ahora estamos entendiendo por qué razón el Evangelio nos informa que muchos procurarán entrar el día del arrebatamiento con las obras de la carne, pero no podrán. Porque ya el Evangelio definió, ya el Evangelio definió. ¿Quién se va el día del arrebatamiento vivo y quién se queda el día del arrebatamiento vivo? Por favor, entienda. Aquí no hay favoritismo para nadie. Repito, aquí no hay favoritismo para nadie. Ahora van a examinar, a inspeccionar... ¿Quién en el cuerpo de Cristo, oiga bien, quién en el cuerpo de Cristo está a favor de las obras de la carne y quién en el cuerpo de Cristo está en contra de las obras de la carne suplicando al Espíritu que proceda a darle muerte? Oiga ahora, oiga ahora. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, Espíritu Santo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible, cómo es posible que en el cuerpo de Cristo haya hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, que están a favor de las obras de la carne, en el cuerpo de Cristo? Gracias a los pastores. Gracias a los evangelistas, a los maestros, a los llamados apóstoles y apóstolas que están diciendo no es por obra para que nadie se gloríe. Perdóneme, hermano, pero ya esa salvación que no es por obra para que nadie se gloríe es la que tengo. Pero la salvación que tengo no me sirve para arrebatamiento vivo. La salvación que tengo no me sirve para arrebatamiento vivo. La salvación que tengo me sirve para enfrentarme a la muerte. Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más, porque es un regalo. Pero entonces, yo tengo que descubrir lo que el Evangelio tiene establecido para el momento del arrebatamiento. Tiene establecido una salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esa salvación no es por gracia. Esa salvación no es por gracia, porque por gracia yo entré al cuerpo de Cristo, pero por gracia no me voy a convertir en esposa del cordero. Por gracia yo puedo entrar al paraíso, pero para yo convertirme en esposa del cordero, tengo que alcanzar la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Salvación, salvación, que va a ser definida por mi obra. Si mi obra es pro carne, me voy a la condenación. Si mi obra es pro Espíritu Santo, me convierto en esposa del cordero. El pueblo tiene que entender esto, amado mío. El pueblo tiene que entender esto, porque el pueblo tiene que entender que en este momento nos están avisando que estamos entre vida y muerte, entre salvación y condenación, entre arrebatamiento y vómito que tenemos que salir, que tenemos que salir de la salvación que tengo e ir en pos de la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo posterior. Escúcheme, escúcheme por favor, no es el diablo, repito, no es el diablo, es que a mí me gustó o yo rechacé la amistad del diablo en mi vida. Ay, Señor. Usted está loco. No, yo no estoy loco. Yo estoy enseñando, ilustrando el Evangelio como está escrito. Y usted va a ver con toda claridad. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es en contra de la carne. Estos se oponen a entre sí. Y entonces, y entonces, empiezan a definir, entonces empiezan a definir quién está a favor de la carne y quién está a favor del Espíritu. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son Adulterio. Y todos en el cuerpo de Cristo saben lo que son adulterio. Un hombre casado poner su mirada en otra mujer que no es la suya. O una mujer casada poner la mirada en otro hombre que no es el suyo. Por eso es que en este momento, <coughs> por eso es que en este momento, el pueblo tiene que tener definido el pueblo tiene que tener definido qué es obra de carne, qué es obra de carne, porque en la obra de carne, escucha por favor, está escondido el mal en mi vida. En la obra de mi carne está escondido el mal en mi vida. Por eso es que en este momento histórico, amado mío Escúcheme, por favor. Por eso es que en este momento histórico, el pueblo tiene que definir con toda claridad a quién quiere seguir, a las obras de la carne o, o a la obra del Espíritu Santo. Entonces sigue diciendo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Eso lo tenemos claro, eso lo tenemos claro, que un hombre casado no puede estar mirando para el lado. O una mujer casada no puede estar mirando para el lado. Pero va más allá, repito, pero va más allá, como dijimos esta mañana. Y volvemos y leemos, como leímos esta mañana y volvemos a leerlo. Porque esto es sumamente importante, hermano. Esto es sumamente importante. Oiga, oiga, oiga, oiga, escuchen, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterios. Los adúlteros que ponen su mirada en otra mujer que no es su mujer. O su mirada en otro hombre que no es el hombre. Amado, el, el Evangelio me cataloga como un adúltero, pero va más profundo. Santiago capítulo 4, verso 4, dice, oh almas adúlteras. Este adulterio es el adulterio más grande existido. Porque este adulterio. Perdón, hermano. Pero esta, porque este adulterio, hermano mío, porque este adulterio es el adulterio más dañino que existe en el cuerpo de Cristo. Repito, este adulterio es el adulterio más dañino que existe en el cuerpo de Cristo, porque dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios o oh, almas adúlteras. Escucha ahora, este adulterio no es contra una mujer no es contra un hombre. Este adulterio es el adulterio, es el adulterio directamente espiritual con Satanás. ¿Cómo? ¿Qué? Que el pueblo tiene que entender que este es el adulterio, porque escúcheme por favor, el, adu el adulterio de velar de yo no mirar a otra mujer el adulterio de la mujer mirar de no mirar a otro hombre pues naturalmente es limitado pero este adulterio oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios porque está adulterando con el príncipe de este mundo como consecuencia, Satanás ha logrado engañar, engañar a los engañadores que en este momento están en el cuerpo de Cristo, pastores, pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles y apóstolas, que se han dejado engañar, repito, que se han dejado engañar y no le están dando ninguna importancia a cuánto yo estoy identificándome con este mundo sin caer en conocimiento, sin entrar en jazón, que estoy entrando en el acto de adulterio más terrible jamás existido sobre la faz de la Tierra porque es el cuerpo de Cristo adulterando con el príncipe de este mundo. Ahora quizás vaya entendiendo por qué razón muchos procurarán entrar. Por qué razón muchos procurarán entrar y no podrán. No se han dado cuenta porque Satanás le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. La luz del Evangelio, la luz del Evangelio para la iglesia del arrebatamiento viva es la luz del Evangelio quien va a sacar a luz la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero, y la esposa del Cordero, amado mío, y la esposa del Cordero, donde ciertamente, donde ciertamente el pueblo tiene que entender con toda claridad: el Espíritu Santo es un Dios celoso. Y cuando ve, y cuando ve, y cuando ve que tú o yo ponemos la mirada en las cosas de este mundo y hacemos amistad con este mundo, no podemos entender con toda claridad que estamos contristando al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo respeta mi posición y mi decisión. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Que cualquiera, pues, que se constituye, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Por eso es que en este momento, el pueblo tiene que entender con toda claridad. No estamos en cualquier época. Estamos en época de arrebatamiento. Estamos en época de arrebatamiento. Y época de arrebatamiento implica, implica, escúchalo, voy a decir, no es Dios quien va a proceder con su plan. Es que yo me quiero someter al plan de él. Por eso es que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque esos muchos, porque esos muchos siguieron creyendo en el evangelio del regalo. En el evangelio del regalo. En la salvación del regalo. Por gracia soy salvo. Y por gracia soy salvo. Quieren constituirse en esposa del Cordero. Perdóneme hermano, pero la salvación, la salvación gratuita, es, es para los que se van a enfrentar a la muerte. Pero los que se van a enfrentar al arrebatamiento vivo, hay una salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esa salvación, y esa salvación, es... La evidencia es la evidencia que yo le doy a Dios, que estoy de acuerdo con su plan, con su voluntad, con su deseo y le suplico y le suplico, lo vamos a ver, al Espíritu Santo que proceda, por favor, procede a darle muerte a toda obra de mi carne. Por eso es que en este momento, escúcheme, por eso es que en este momento, ¿dónde están los enemigos de Dios? ¿Dónde están los enemigos de Dios? Oiga, y usted dirá, en el centro espiritista. ¿Y por qué razón los del centro espiritista se van a salvar en la tribulación? ¿Por qué razón los idólatras se van a salvar en la tribulación? Porque dice que se va a salvar una cantidad de gente que no se puede contar, dice, ojalá fuese frío. El pueblo tiene que entender que quien está en peligro en este momento histórico, que quien está entre la vida y la muerte, quien está en salvación y condenación, es los que estamos en el cuerpo de Cristo. Porque tenemos que hacer una reconversión. Nuestra reconversión es ya fuimos convertidos a Cristo, ya fuimos convertidos a Cristo y nos regalaron la salvación por medio de la gracia. Por gracia soy salvo y me colocaron en el cuerpo de Cristo. Ahora yo en el cuerpo de Cristo, ahora yo en el cuerpo de Cristo, tengo que tomar una posición y una decisión, porque ciertamente en el cuerpo de Cristo, están los, de la, los deleites de la carne. Amado, los deleites de la carne y la pelea del Espíritu Santo. Si yo me voy a los deleites de la carne, el Espíritu Santo se contrista y me entrega. El Espíritu Santo se contrista y me entrega. Me está yendo, me entrega. Me entrega para entonces yo hacer mi voluntad. Y el Espíritu Santo se contrista. Pero si estoy en contra de las obras de la carne, entonces el Espíritu Santo toma el dominio, toma el control. Y vamos a ver con toda claridad que el Espíritu Santo va a proceder a darle muerte a toda obra de la carne. Por eso es que en este momento, ¿quién en el cuerpo de Cristo, quién en el cuerpo de Cristo, está de acuerdo con el Espíritu Santo. Sí, porque el Espíritu Santo enseguida, enseguida, dones, dones, dones. No, no, ahora no es cuestión de dones. Ahora es cuestión de vida o muerte. Ahora es cuestión de que el Espíritu Santo va a proceder a darle muerte a las obras de la carne. Si no, si no, las obras de la carne producen en mí muerte. Lo dice el Evangelio. Por favor, entienda. Oiga, oiga, oiga. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borraquera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Entonces, aplique, entonces aplique esta lista repito, aplique esta lista al cuerpo de Cristo. Perdóneme, hermano, pero reacciona, repito, reacciona, despierta tú que duermes, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos, porque en este momento histórico nos están llamando, nos están llamando, nos están llamando, despiértate tú que duermes, y la luz del Evangelio te alumbrará. Para que puedas ver, para que puedas oír y para que puedas entender que estás entre vida y muerte. Que estás entre salvación y condenación. Que estás entre arrebatamiento y vómito. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Yo estoy comprometido con el Evangelio como está. Escrito. Si no quieres apoyar, si no quieres apoyar la enseñanza que estamos enseñando, ilustrando a través del Evangelio, escucha, lo importante es, si no quieres apoyar, bienaventurados los muertos. En Cristo. Porque si no quieres apoyar el Evangelio, como está escrito, el Evangelio no tiene salvación para ti con los vivos. No tienes salvación para ti con los vivos. La salvación que te podría alcanzar es la salvación para los muertos en Cristo. Por eso es que en este momento nosotros los que estamos sobre la faz de la tierra ahora, en este día. Y yo estoy, y yo estoy clasificado, clasificado, dentro de manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio físico o adulterio espiritual con el diablo, con amistad con el mundo, con amistad con el mundo, están adulterando. Directamente con Satanás, con el príncipe de este mundo. Oiga, oiga, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. ¿Sabe cuánta enemistad hay en el cuerpo de Cristo? Pleito, ¿sabe cuánto pleito hay en el cuerpo de Cristo? Celo, ¿sabe cuánto celo hay en el cuerpo de Cristo? Oiga, oiga, nosotros tenemos que entender con todas, iras. Contienda, ¿sabe cuánta contienda hay en el cuerpo de Cristo? Disensiones, herejía, envidia, homicidio. Oiga, acerca de las cuales os amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Entonces, suena la trompeta y ahí está la lista. Y ahora podemos entender por qué razón muchos procurarán entrar el día del arrebatamiento y no podrán. ¿Por qué? Porque el cielo pasará, la tierra pasará, pero lo que está escrito en el Evangelio permanece para siempre. Y el pueblo tiene que entender que Dios Padre, que Dios Hijo, que Dios Espíritu Santo entregan, la salvación de arrebatamiento vivo, de arrebatamiento vivo a los hacedores del Evangelio. Y el Evangelio, y el Evangelio, cuando se obedece como está escrito, tiene la capacidad de hacer de cada creyente una nueva criatura. Y que cada creyente tenga testimonio que las cosas viejas pasaron y que todas sean hechas. Nueva, Por favor, no se turbe vuestro corazón en este momento, porque los engañadores están haciendo su misión, los engañadores están haciendo su misión. Y escucha ahora, y Dios lo está permitiendo, y Dios lo está permitiendo, porque a Dios le interesa quién en el cuerpo de Cristo está de acuerdo con las obras de la carne. ¿Y quién está de acuerdo con la obra del Espíritu? El pueblo tiene que entender con toda claridad, llegó el momento histórico, repito, llegó el momento histórico donde no es el amor de Dios no es el amor de Dios el que va a producir el que va a producir la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo potrero no es el amor de Dios es el amor del pueblo hacia Dios ahora ahora ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Disfrutar de las obras de la carne o suplicar al Espíritu Santo que proceda a darle muerte a toda obra de la carne? Por eso es que en este momento muchos procurarán entrar, pero no podrán. Repito, pero no podrán. ¿Por qué? Porque el, el cielo pasará y la tierra pasará, pero mire lo que dice, pero mire lo que dice con toda claridad. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. ¿Y dónde están esas cosas? En el cuerpo de Cristo. ¿Dónde están esas obras de carne? En el cuerpo de Cristo. Y ¿dónde está el mal, el mal, el mal? ¿Dónde está? En el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora están poniendo para que el cuerpo de Cristo decida qué quiere honrar. Para que el cuerpo de Cristo decida qué quiere honrar. Las obras del Espíritu o las obras de la carne. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Oiga, tiene que entender con toda claridad. Yo no me estoy inventando. Escuche, yo no me estoy inventando. Y termino. Y termino. Ahora pues, estoy en Romano capítulo 8, verso 1 en adelante. Ahora pues, ninguna... Condenación hay para los que están en Cristo Jesús, identifica y dice, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu Santo. Por eso es que en este momento, amados míos, nosotros tenemos que entender con toda claridad. Oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga. Porque los que son de la carne, porque los que son de la carne, donde está el mal, repito, donde está el mal, gracias a Adán y a Eva. Pero que vino Jesús, repito, pero que vino Jesús y demostró que esa no era razón para que yo me perdiera, porque Jesús la venció como hombre. Las obras de la carne, Jesús las venció como hombre. El mal que estaba en él lo venció como hombre. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu Santo. Oiga, por, por, porque el ocuparse de la carne es muerte pero ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Por cuanto a la mente carnal es enemistad contra Dios, porque está en adulterio espiritual con el diablo. Qué duro ah, ¿eh? qué difícil, pero alguien te lo tiene que decir. Alguien tiene que hablar alguien tiene que hablar que el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo le está pegando los cuernos a Cristo con las obras de la carne en el cuerpo de Cristo. Y las obras de la carne no es otra cosa que honrar el mal y está adulterando, adulterando espiritualmente con Satanás, que es el príncipe de este mundo. Oiga, oiga, oiga. Por cuanto la mente carnal. Es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco puede. Y los que viven según la carne. Está hablando del cuerpo de Cristo. Y los que viven según la carne. No pueden agradar a Dios. Escucha ahora. Así que hermanos. Deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, viviremos. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Llegó el momento histórico. ¿Cuál es la intención de mi corazón? Honrar la carne, honrar al Espíritu Santo. Te estoy hablando que el Evangelio del ajebatamiento exige, demanda que cada persona que está en el cuerpo de Cristo proceda, a consentirle el permiso al Espíritu Santo para que me le dé muerte a toda obra de la carne. Y naturalmente, nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que entender, lo que el hombre sembrar es lo que va a cosechar. El que siembra en la carne, de la carne se hará corrupción, el que siembra en el espíritu, del espíritu se hará vida eterna, por eso es que en este momento muchos procurarán entrar el día del arrebatamiento pero no, pero no podrán, porque el día del arrebatamiento vivo es la selección de la que va a ser esposa del cordero, por eso es que Ajebatamiento se compone de dos eventos. Muertos en Cristo resucitarán primero. Dice luego nosotros los que hayamos quedado. ¿Te das cuenta? No te hagas de ilusión de que te vas en el Ajebatamiento satisfaciendo las obras de tu carne, porque estás en un acto de adulterio con el príncipe de este mundo. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que nos has concedido una vez más, de sacar a la luz lo que tu evangelio tiene establecido para este momento histórico que nos ha tocado vivir. Ahí está el pueblo, salva a los perdidos, sana a los enfermos, reconcilia a los apartados, pero sobre todo abre los ojos del entendimiento al pueblo para que puedan ver, oír y entender que el cuerpo de Cristo está entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación, entre arrebatamiento y vómito. Por favor, por favor te lo suplicamos, adelante con tu plan, adelante con tu voluntad, Adelante con tu deseo, porque yo, Pastor Jiva, públicamente, públicamente, autorizo a tu santo y bello Espíritu a darle muerte a toda obra de mi carne. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, para adelante, para atrás y para coger impulso. Nos están avisando, nos están avisando que el ajebatamiento Está a la vuelta de la esquina. Ahora, tiene, ahora puede entender, el cuerpo de Cristo tiene que prepararse para ser levantado. El cuerpo de Cristo no está preparado porque tiene que proceder el divorcio del mal, del mundo, del diablo que está en este momento coqueteando con la que va a ser esposa. Del goledo. Dios te bendiga. Dios te guarde y nos vemos el martes que viene. Repito, nos vemos el martes que viene directamente desde mi hogar aquí para continuar la enseñanza. Muchos procurarán entrar, pero no podrán, porque en este momento histórico el pueblo tiene que entender con toda claridad qué significa sin santidad. Nadie verá al Señor, no lo ha podido entender, que santidad no es otra cosa que muerte a la sobra de la carne. Dios te bendiga, Dios te igual. Si tienes la posibilidad de hacer una cartita y enviárnoslas, dirígela a Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641, repito. Dirige tu cartita al apartado 11, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Y lo que Dios ponga en tu corazón, la cantidad, esa es la que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Pagamos alrededor de cuatro 500 dólares mensuales a todas las plataformas que están transmitiendo nuestra programación. Así que necesitamos el apoyo y la ayuda del pueblo. Por favor, lo que Dios ponga en tu corazón, hazte un chequecito o un giro a nombre de momentos proféticos. Envíalo al apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Dios te bendiga. Nos vemos pues el martes a la iglesia de la roca. Le decimos que la, el templo de la iglesia de la roca, por los próximos 14 días, no hay culto debido a una infección del coronavirus en un grupo de hermanos de la iglesia. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos el martes a las 9 para continuar la enseñanza. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Nos vemos. Dios te bendiga.